Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? Acá estamos con un nuevo video para el canal de Scarper y Sonrisitas Parody y en este video estamos con un gameplay de Counter Strike Global Offensive en una partida, bueno, dos partidas de Deathmatch en el mapa de dus 2 vamos a ver cómo nos fue lo que sí que en la primera digamos que empezamos con demasiada ventaja pero bueno, no digo nada más, los dejo con el video y espero que les guste bueno vamos a empezar Empezamos <risa> de CT Ahí está Había ajustado ya todo Pensaba que no Estamos en un match acá Hay bastantes bots, pero bueno Buena nah, Un bot, no me di cuenta pero demasiados bots hay acá, eh. Bueno, yo también estoy demasiado pelotudo, la verdad. Una por lo menos, alguna kill, dale. Bueno, los bots bastante. Algunos muy chetados, eh. Sí. Pero está llenísimo igual. Hay más. O sea. Dos personas en el otro equipo nada más. Uy, va. Oh. Sí. Yo como estúpido. Vamos, vamos, vamos Sí, bueno Bueno, una FK ahí Así que Buena, buena, buena, buena. Ya hay un par más de, de humanos uniéndose al otro, ¿eh? Pero no sé si se pasan de un equipo a otro o son nuevos. Vamos, vamos, vamos. No. Buena. Lo, lo, lo, lo. Y yo otra vez... No, para. Buena. Se la robé. <risa> Despacio. ¿Dónde está? Sí. Me agarró. Dale. Lo tenía ahí. Le había sacado 84. Buena Teco. Buena Teco. Vamos ganando. Sí, pero por un tema de, de ventaja de coso de jugadores. <risa> Dale. Dale, dale. No, no, no spawneaba más. Ahí va. No spawneaba más, eh. Oh. Yo pero yo también soy pelotudo. Me muevo con la cosa en la mano y, y se me desenfoca. Soy, soy. O sea, tengo mis cosas también. ¿A dónde vas? Buena Sí No la agarraba ni en pedo Bueno, ya termina, ya termina Buena <ríe> Dios mío Bueno, se terminó acá uh. uh, calentamiento No me jodas Pero vi que se había metido más gente igual Antes de cuando terminó lo que es, No me acuerdo en qué posición del marcador quedé, pero. Ok. <risa> Ahora sí, arrancamos. Bueno, yo arranco una arma media dorrape para un mapa como este, pero. Bueno, por lo menos para esta parte del mapa. Está todavía. Ah. Yo pensando que se había ido 30, ok. No, cometí, no tenía que cometer el error otra vez De, de caminar con el De caminar spoteando Porque ya sabía Que me terminaba matando Antes 10 a 4 Bueno, empezamos bien 12, ok Bueno Está bueno porque hay que usar las armas adicionales Para sacar ventaja Dale. ¡Esa! ¡Buena! Me bruspo la Te atragantaste con balas. Como la chocotorta. <ríe> Dios mío. Qué recuerdos. ¡Vamos! No... Siempre, se me, siempre que hay una situación así en la que hay una FK me aprovechan para robarme la kill. Pero por suerte no había nadie cerca. ¿A dónde vas? Toma. En competitivo me pasa mucho. Últimamente, en los últimos competitivos me, me pasa. Me pasa que... Decía que me pasa muy seguido. Que, que estoy por matar a un tipo y, y, y... Lo estoy dejando a nada de vida y justo se me, pa, se me pone un, uno de mi equipo enfrente... O sea, hablando de los randoms... Se me pone un, un compañero enfrente y, lo, y casi lo O lo mato... O, o, o le hago... O lo hiero bastante, ¿viste? Pero es que eso me jode un montón en el, en el momento... En el momento de, de, de lo que es el factor de confianza me jode un montón... Y, y me jode para subir de rango, obviamente... Y encima por, por puras estupideces a veces me pasa que, que se me pone uno enfrente y yo no sé si seguir disparándole al tipo o no porque en cualquier momento le pego a, a mi compañero. No sé si me explico. Me pasó otras veces, pero en los últimos 3-4 competitivos más todavía. O sea. Todos aprovechando. Acá, en este deathmatch. Eh, sea el arma que sea, la, la, la aprovechan La adicional, eh Uy, pensaba que la había dado yo Y me mató Bruce, justo No puedes, Bruce Si no lo mataba yo, o sea Al del auto <ríe> Y me agarra así, viste de, Desprevenido Tomá <ríe> Ya falta que lo termine dominando Y salve a uno de mi, de mi equipo encima por Dios Salve a uno de mi equipo Toma No no tengo que pe pelotudear O sea, no, no Acá Era boleta igual M. 47 Zafa 47 ¿Dónde está? Ya lo agarré había, había visto en el minimapa que estaba por acá Uno, pero Pero lo habían matado Y salió el otro Acá hay uno Y lo matan Demasiado Buena Dale, que Se puede Al principio bastante ventaja tuvimos En, en la primera Que fue en este mismo server Ah, no sabía que... No sé si... Acá no te dan puntos por asistencia. Antes sí, o sea, antes... Eh, cada kill era, si no me equivoco... Eh, 10 puntos y... No, 12 puntos y una asistencia 6, la mitad. Buena. Me vengué. Me estaba dominando. ¿Cuántas veces me habrá matado? No lo sé, la verdad. Ya nos falta una. Vamos, muy bien, ¿eh? me gustó. Me encantó. A ver cómo quedé, porque antes no me fijé. Tercero, bien. <ríe> Maestro de armas. 9 con diferentes armas. 13-13, bastante bien. Bueno, gente, hasta acá llegó el video eh, de Counter-Strike Global Offensive. Así que espero que les haya gustado espero, bueno, ya saben que si les gustó no se vayan sin dejar su like acá abajo compartir el video con su familia, con sus amigos, con quien quieran síganme en Instagram, que lo tienen abajo en la descripción háganse miembros del canal que también la membresía es muy accesible y tiene beneficios muy muy piolas, muy interesantes si quieren comentar el video coméntenlo en la publicación donde ya para cuando lo suba en la publicación de la pestaña comunidad donde tengo el enlace a este mismo video si lo, van, si lo quieren comentar, coméntenlo ahí ya que los comentarios están saqueados de todos los videos, así que comentenlo ahí, de paso. Suscríbanse al canal si son nuevos, obviamente. Y nada, los dejo, bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima, los quiero mucho, cuídense, bye.